A punto de iniciar este encuentro leopardos de prepa 8 versus vietnamitas de prepa 9 tenemos el encuentro de capitanes como capitán del equipo de leopardos tenemos al jugador número 8 de vietnamitas tenemos a los jugadores 28 y 22 lanzan la moneda El equipo que va a recibir es vietnamitas de prepa nueve. Pateando el equipo negro Iniciamos este encuentro Se alcanza a aventar el el jugador de Vietnamitas de número 14, por poco lo recuperaba, recuperaba el oboy del de, equipo de Leopardos. Entrará la ofensiva de Leopardos para la primera jugada de este encuentro, de Vietnamitas para la primera jugada de este encuentro. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar, trips del lado derecho. Movimiento del equipo de Leopardos, sacan la jugada con el corredor número uno. Que se alcanza a aventar entre los defensivos, pero parece que hubo un, un movimiento de parte de Leopardos. Vamos a ver qué indica el oficial. Se va a repetir la primera oportunidad, ahora es primer y cinco. Misma formación. Ahora el movimiento del número 40. Sacan la jugada, se la dejan al corredor. Se mete entre los bloqueos y tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Sacan la jugada, es una carrera por el centro y tiene el primero y 10. Sigue moviendo las piernas. Tiene el primero y 10, mucho más. Queda por la yarda, 40. Eh, Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Ahora son trips del lado izquierdo. Movimiento del número 2. Sacan la jugada. Se la dan a su corredor número 28, me parece. Que hace algunos cortes. Y obtiene un par de yardas. Entra segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. Trips del lado derecho Sacan la jugada con su corredor por el centro Mueve las piernas y Se queda cerca de tener el primero y diez se Queda dos yardas A una yarda me parece Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad y solo una yarda por avanzar Sacan la jugada es una carrera, tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. S Sale la jugada, se lo dejan a su corredor número 40, que alcanzan pero aún así uno lo taclean antes de que tenga el primero y ese taclean una yarda antes en la segunda oportunidad segunda oportunidad y solo una yarda por avanzar parece que hubo un movimiento y va a ser en contra de vietnamitas Segunda oportunidad, se va a repetir segunda oportunidad, ahora es segunda y siete yardas por avanzar, me parece. Trips del lado izquierdo. Sacan la jugada, la hace personal el coreback. En esta ocasión se cierra la defensiva y no deja, no permite ningún yardaje. Tendrás tercera oportunidad. Tercera oportunidad, las mismas 7 yardas por avanzar. Una formación Tips por el lado izquierdo Sale la jugada Lanza el pase es comp Por poco era completo Lo tenía en las manos El número 14 Le faltaron ganas Para cachar eso Eso voy, eh. Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Las 7 yardas Por avanzar Parece que No entran equipos especiales Y parece que van a Jugársela Sacan la jugada, la tiene el número 40. Sigue moviendo las piernas, lo taclean. Parece que tiene el primero y gol. Muevan las cadenas. Hay varios pañuelos en el terreno de juego y parece que van a ser en contra de vietnamitas. Va a ser en contra de Vietnamitas. Es el primer y gol Pero ahora van a iniciar desde la yarda 17, ahora va, va a ser desde la yarda 20 Segundo y gol desde la yarda 20. El coreback indicando las jugadas a sus jugadores. Cuatro defensivos presionando. Cuatro linieros de fondo presionando. vietnamitas, 5 yardas para atrás segundo y gol desde la yarda 25 movimiento del número 40, sacan la jugada lanza el pase y es completo con el número 40 gran atrapada de ese jugador en la tercera oportunidad y cada vez más cerca de llegar a la zona de anotación Primera y cinco por avanzar Primera. Sacan la jugada, la hace personal el cornerback porque tiene mucha presión Termina yéndose para atrás Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad y nueve yardas, casi 9 yardas por avanzar Sale la jugada Se la da a su corredor ya avanza algunas yardas pero No las suficientes para llegar a la zona de anotación Vendrá la defensiva Vendrá la ofensiva de Leopardos A intentar avanzar Hay un jugador Lastimado del equipo de vietnamitas. Esperemos que se encuentre bien. Ya entre el equipo médico a ayudarlo. Y primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Lopardo. Están un poco encerrados. Sale la jugada. Se la dan a su corredor por el centro. Pero los defensivos se cierran y parece que no no permite ninguna yarda. De hecho parece que los echan para atrás media yarda Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad y casi 11 yardas por avanzar Sale la jugada, se la dan al corredor Y entran los defensivos a taclear atrás de la línea de golpeo Toda la defensiva Ahí... Así que los oficiales no van a marcar nada Vendrá tercera oportunidad Tercer down, las mismas yardas por avanzar Sale la jugada, parece que ahí. Hay... Parece que eh, va a ser en contra de vietnamitas Vamos a ver qué indican los oficiales. Se va a repetir tercer tercer down, es tercero y cinco. Seis defensivos presionando. Casi seis defensivos presionando. En esta ocasión parece que. Parece que tiene el primero y 10. Mueven las cadenas. Con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto. Es primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Leopardos. Sale la jugada, se la dan al corredor que toma las bandas y parece que pierde el Oboide. Y lo recupera bien, damitas. jugada defensiva, también el el, el corredor no, no tomó bien la bola, me parece pero, entrar a la ofensiva de Vietnamitas primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Vietnamitas trips del lado derecho o saca la jugada, se la dan a su corredor va por el centro Segunda oportunidad y seis yardas por avanzar. ¡Lanza el pase! Lo alcanza a tocar con una mano el receptor, pero no alcanza a bajar la bola. Eh, le queda un poco alta también. Tenía el defensivo encima, entonces espacio pase incompleto. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, más seis yardas por avanzar. Sacan la jugada, lanza el pase, le queda alto al receptor. Y ya cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y seis yardas por avanzar. Parece que Vietnamitas va con todo en esta serie ofensiva. Movimiento del número 40 Se la dan al número 40 Y en esta ocasión también el defensivo entra muy bien Y no permite que el balón sea capturado Vendrá la ofensiva de Leopardos Para intentar llegar a la zona prometida Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Así como una confusión, alcanza a tomar el, de, el defensivo parece que la y recupera el balón la defensa entra la ofensiva de Vietnamitas de prepa 9. es Primera y gol para Vietnamitas. Que recuperaron el balón. Su defensiva alcanzó a recuperar el ovoide. Sacan la jugada con su corredor. Tiene un avance de un par de yardas. Tendrá segunda oportunidad. Parece que también está... Se lastimó el corredor. Esperemos se encuentre bien. Sale del terreno de juego el jugador número 28. Esperemos se encuentre bien. Segunda y casi cuatro yardas por avanzar. Segunda y gol. Se la dan a su corredor. Que encuentra el hueco y parece que. Se queda a menos de una yarda por tener la anotación. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y menos de media yarda por avanzar. Se la dan a su corredor. Parece que la defensiva también este reaccionó a tiempo y tacleó antes de que entrara. La zona de anotación sea, cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, menos de una yarda por anotar. Y la defensiva reaccionó a tiempo y no permite... Que lleguen a la zona de anotación Gran jugada defensiva los momentos claves del partido La defensiva logra Logra detener a, a los vietnamitas Ahora entran La ofensiva de Leopardos Para intentar avanzar yardas Pero en esta ocasión Parece que No van a tener ningún avance Vendrá segunda oportunidad Segundo down las mismas 10 yardas por avanzar movimiento claro, no de, no de, de parte de la defensiva me parece No, es en contra de Lopardos. Movimiento de, lo, de Lopardos. Se, se repetirá la segun, el segundo down. Segundo y casi 13 yardas por avanzar. Sacan la jugada y parece que un avance de una yarda solamente. Vendrá tercer, tercera oportunidad. Se down y 12 yardas por avanzar. En esta ocasión no van a tener ningún avance, vendrá cuarta oportunidad. Vendrán los equipos especiales. Entran los equipos especiales. un pañuelo en el terreno de juego <risa> primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de vietnamitas del lado derecho lanza pase y es completo con el número 40 segunda y solo casi tres yardas dos yardas por avanzar lanza el pase tiene al hombre y es completo con el mismo jugador número 40 y ahora tiene el primero y 10 mueven las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Cinco defensivos presionando. Lance el pase y es incompleto en esta ocasión. En la segunda oportunidad. Segundo down, las mismas 10 yardas por avanzar. Sale la jugada y lanza el pase y es muy abajo. Ya la dan al número 15. Ya tercer down. Tercer down y las mismas 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Lanza el pase. Tenía. Tres defensivos el, el receptor. Aún así, el balón le quedó muy alto. Y con esta jugada nos vamos al medio tiempo. Marcador actual: cero puntos vietnamitas, cero puntos de Damos inicio al tercer cuarto. Parece que pidieron un tiempo fuera. Vamos a hacer el. La patada de Kikov. Marcador actual: 0 puntos vietnamita, 0 puntos leopardos. Con el número 41. Intenta hacer algunos movimientos, pero al final está cleado en la yarda 35. Hay un jugador. El equipo de Leopardos que está lastimado. Sale el jugador caminando, esperemos que se encuentre bien. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Leopardos. Un juego que en los momentos... Decisivos la defensiva ha salido. La defensiva de las defensivas de los dos equipos. También ha habido muchos eh, castigos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada con su corredor y parece que pierde el oboide. Y la recupera la... El equipo de vietnamitas de prepa 9 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de vietnamitas de prepa 9 Recuperaron el ovoide La defensiva parece que Se le cayó nuevamente Al, al corredor o al, al coreback Movimiento de número 2 se lo dan a su corredor. Un avance de unas tres yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segundo down y siete yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Sacan la jugada. Es una carrera. Entra por el centro. Tiene el hueco. Y parece que llega al primero y 10. Tiene el primero y diez, muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Trips del lado izquierdo no, ¡Eso! ¡Eso Attura, Movimiento de parte de, de, del equipo de Leopardos No, para, parece que fue en contra del equipo de Vietnamitas Primera oportunidad de 15 yardas por, por avanzar La misma formación, trips del lado izquierdo Ahora hay movimiento del número 9 Sacan la jugada con su corredor Número 28 Número 52 Arrasó con su... Con el, con el tackle Pero aún así el, el, el otro tackle ofensivo No pudo contener Y... y el resultado fue el, el tacleo va a ser segunda oportunidad segundo down y me parece que son 13, 14 yardas me parece por avanzar trips del lado izquierdo sale la jugada lanza el pase tenía el defensivo también ahí En el defensivo número 46 al lado no pudo capturar y el oboide, vendrá la tercera oportunidad. Tercer down, Los más yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase. Choca contra el hombre. Y no captura el oboide, vendrá cuarta oportunidad. trips del lado izquierdo, cuarta oportunidad sacan la jugada lanza el pase y es interceptado por el número 36 la jugada defensiva pico leer la jugada ese jugador terminó interceptando el oboide, pero hay un pañuelo en el terreno de juego parece que fue en contra de vietnamitas, entonces no van a marcar nada era primera oportunidad para el equipo de Leopardos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Leopardos. Gran jugada defensiva. Terminó como intercepción, se la dan a su corredor. Parece, parece que se la queda el coreback, pero termina perdiendo lo de que Ya había terminado la jugada. Era la segunda oportunidad. Muy buen engaño, todos nos fuimos por el engaño Y obtienen 5 yardas, vendrá segunda oportunidad Segundo y 5 yardas por avanzar para el equipo de Lopardos Cinco jugadores presionando La línea Lanza el pase y es interceptado Por poco ir interceptado por el número 21 Tenía el balón en sus manos Entra tercera oportunidad un castigo y fue de Leopardos. Ahora se, se va a repetir la segunda oportunidad Y va a ser segunda y once yardas por avanzar Sale la jugada Role el coreback, lanza el pase Hay interferencia se la van a marcar No, parece que fue de parte de Lopardos O dos castigos Segunda y once yardas por avanzar Se, se va a repetir Segunda oportunidad después del castigo Perdieron el balón. Y la recupera Vietnamitas. Tras la ofensiva. Nuevamente. Nueva oportunidad. 10 yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. Pierde el balón. Y lo recupera Leopardos. Una confusión entre el coreback y el corredor. Termina recuperando el balón el equipo de Leopardos de prepa, 8 Con esta jugada damos inicio al último cuarto, al cuarto, cuarto Han habido muchos balones perdidos por, el, por parte del equipo de Leopardos eh, Tal vez no, no se está concentrando el centro y el coreback Pero en esta ocasión se, se equivocó el, el equipo de de vietnamitas eh, Pidieron un tiempo fuera El equipo de Lopardos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Lopardos Sacan la jugada Tiene presión el coreback, lanza el pase Y hay un Pañuelo en el terreno de juego, yo creo que es en contra De Lopardos, ¿sí? Se repetirá a primera oportunidad, va a ser primera y 15. Entonces, primera y casi 20 yardas, 20 yardas, casi 20 yardas por avanzar. El equipo de pardos Por el centro, su carrera por el centro que tiene unas 4 yardas, vendrá segunda oportunidad. Segundo y casi 15 yardas, que son casi 16 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. El movimiento por parte de Leopardos. Segunda oportunidad y más de 20, un poquito más de 20 yardas por avanzar. Zanja, la jugada, lanza el pase, el pase es completo. Mueve las piernas, se quita un defensivo. Pero no va a tener mucho avance, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, tercera y largo por avanzar. la rola del lado derecho, el coreback lanza el pase y es incompleto hay un pañuelo en el terreno de juego entran los equipos especiales para la patada de despeje y parece que el, son, la recuperan los vietnamitas y parece que es touchdown pero hay un pañuelo en el terreno de juego nuevamente y es en contra de vietnamitas Va a ser cuarta y, y casi 14 yardas después del castigo. Bloquean la patada. Sigue corriendo el jugador. Sigue moviendo las piernas y llega el primero. Y diez. Una jugada sorpresa. Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego. Traen ah, las cadenas para, para ver si fue primero y diez. También sigue habiendo un pañuelo en el terreno de juego. Todavía no marcan el, el castigo. Parece que no llegó. oportunidad 10 yardos por avanzar Trips del lado derecho el coach ajustando su ofensiva sacan la jugada con su corredor va a quitar al hombre, pero el número 10 no lo deja, tiene un avance de una yarda, vendrá segunda oportunidad trips del lado izquierdo segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar sacan la jugada, se la dan a su corredor, hace algunos movimientos, pero se encuentra con los defensivos retrocede media yarda vendrá segunda oportunidad Tercera y nueve yardas por avanzar. Trips del lado derecho. sin completo, vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad 15 yardas por avanzar parece que van a intentar un gol de campo va a ser un gol de campo de 33 yardas me parece que jugaban a la papa caliente entrar a la, a, la, a la ofensiva de Leopardos el oficial nos indica que entramos a la pausa de los dos minutos A los restan dos minutos de juego a este encuentro seguimos en el marcador 0 por 0 Oficial está hablando con el coach. Tiene presión el coreback. Lanza el pase completo con el número 11. Tiene el primero y 10. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Leopardos quien sorprendió a la defensiva con ese pase dobles del lado derecho Saca la jugada, lanza el pase y es completo con el número 36 tiempo fuera pedido por Leopardos Segundo down. Segundo down y cinco yardas por avanzar. El equipo de los pardos ya no le quedan más tiempos fuera. Sacan la jugada, lanza el pase y es completo con el número 11. Que sigue moviendo las piernas. Se quita un jugador. Parece que... Parece que tiene el primero y diez. Hay un en el terreno de juego para el equipo de Lopardos ¡Vamos, vamos, vamos! en la jugada rola el coreback en esta ocasión ahí tenía los dos defensivos no, no tuvo oportunidad de, de cachar el ovoide vendrá segundo down le restan 20 segundos a este encuentro. Nos indican los oficiales. Si no es muy probable. Si no anotan, nos vamos a ir a tiempos extras. Sacan la jugada. Rola el coreback. Tiene presión. lanza el pase. Y es completo. Parece que se pasan el balón jugadores a tiempos extras se reúnen los capitanes tiempos extras, inicia desde la yarda 20 25, trips del lado derecho para el equipo de Vietnamitas sacan la jugada con su corredor mueve las piernas y los defensivos jugador que no se dejaba taclear aún así parece que no va a tener prácticamente nada de avance, va vendrá segunda oportunidad segunda y 10 por avanzar Trips del lado izquierdo. Sale la jugada, se la dan a su corredor, se quita un defensivo, va por la línea. Y tiene el primero y gol. Mueven las cadenas. Supo leer bien los bloqueos de su línea ofensiva. Y ahora tiene el primero y gol. Primer y gol. El primer y casi, son, me parece que son ocho yardas por la, las que tiene que avanzar. Sacan la jugada. Destaclado el corredor. Taclean atrás de la línea de golpeo. Segunda y nueve yardas por avanzar. Lance personal el coreback, lanza el pase y. Nunca voltea el número dos. Tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, las mismas nueve yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. Jugada, lance el pase, es completo. La cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y seis yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Y se mueve la línea ofensiva. Movimiento del número 40 Sacan la jugada Lanza el pase Y es completo Pero no va a llegar Entra la ofensiva de Leopardos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Estamos en tiempos extras Desde la yarda 25 inicia El equipo de Leopardos en la jugada, lanza el pase y es completo segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar lanza el pase y es interceptado por el número 13 sigue moviendo las piernas se quita un defensivo, se quita otro y... Tiene el oboy del equipo de Vietnamitas de Prepa 9. Gran jugada defensiva. Primera oportunidad para el equipo de Vietnamitas de Prepa 9. Trips del lado izquierdo. Gran intercepción del, del defensivo. Corebaca ajustando su ofensiva. Sacan la jugada. La hace personal el corebac. Tiene el hueco. Se quita uno, se quita otro y tiene el primero y gol. Y tienen el primero y diez. Trips del lado derecho. Sacan la jugada con su corredor. Que entra por los huecos. Que le abre la línea ofensiva. Tiene unas cuatro yardas. Vendrá segunda oportunidad. Parece que es segunda y siete yardas por avanzar. Y un tiempo fuera pedido por el tipo de... De pardos, me parece. Segundo down. Empezamos del, del tiempo pedido. Sacan la jugada. Se la dan al número 40 que tiene el hueco. Y llega a la zona de anotación. Touchdown de vietnamitas se prepa 9. ¡Vietnamita se lleva el partido en tiempos extras! Tiene la conversión de dos puntos. Trips del lado izquierdo. Hace personal el coreback Y entra Se llevan también la conversión Gran partido Que vivimos aquí En el campo 2 De Ciudad Universitaria A los lopardos. Vamos a ver si da la réplica En este encuentro Estamos en tiempos extras Sacan la jugada Lance personal, el coreback tiene presión Y cleado atrás de la línea de golpeo Vendrá segundo down Segundo down y 12 yardas por avanzar Lanza el pase se le va de las manos al, al receptor número 11 de rebote en los dedos tendrá tercera oportunidad tercer y las mismas yardas por avanzar Leopardos concentrado para, para el primer objetivo tener el primero y diez, pases completo avanza unas dos yardas será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de los pardos de Prepa 8. Sacan la jugada, tiene presión el coreback, lanza el pase. Con esto damos por terminado este encuentro. Entre vietnamitas y leopardos. Los, los equipos respectivos dándose el saludo en la yarda 50. Y así termina este encuentro con marcador de 8 puntos vietnamitas de prepa 9, 0 puntos leopardos de prepa 8. Muchas gracias por sintonizarnos, marcador pre